Estamos representadas las cinco instituciones que estamos en la organización de este evento. Eh, cada uno va a ir diciendo unas palabras. Está presente eh, eh, Alejandro Rago por el INTA, eh, Carla Giacomelli por la Universidad Nacional de Córdoba eh, Lucas Luchilo de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Edgar Baldo, del CONICET Córdoba, y yo, Esther Galina, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. La verdad es que ha sido un gusto juntarnos entre todos para poder hablar eh, y discutir y entre, con, con ustedes y entre todos para poder, eh, bueno, llevar adelante estos temas que son sin lugar a dudas eh, temáticas recientes en el sentido de que la tecnología no los están permitiendo. Esto de ciencia abierta eh, y ciencia ciudadana donde discutamos, bueno, donde, eh, qué significa el sistema de publicaciones científicas eh, abiertas, qué significa eh, la recolección de datos y que estén a disposición de todos, qué significa eh, hacer eh, proyectos de investigación donde la participación de la ciudadanía, de los ciudadanos, tenga un rol fundamental bueno, son temas como que nuevos, que nuevos en, de este siglo, que eh, seguramente había cuestiones previas, anteriores, pero hoy la tecnología nos está permitiendo abordarlo de otra manera. Eh, por eso es que es importante en que, en que nos planteemos y discutamos sobre esto, por eso nos hemos reunido todos y sin lugar a dudas eh, cada espacio va a ir mostrando un poco qué ejemplos tenemos y cuáles son los puntos fundamentales en la discusión y, por supuesto, eh, todas las instituciones estamos convencidas que tenemos que trabajar eh, en conjunto para poder llevar esto adelante. Eh, muchas gracias por estar aquí, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, les, eh, es un placer que, que estemos aquí presentes en nombre del eh, ministro Walter Robledo, que no está en el país, por lo tanto no pudo estar presente, pero que desde el primer día quiso que esto sucediera. Eh, y también agradecer a la Plaza Silo-Tierra por eh, brindarnos este, este lugar, eh, pa facilitarnoslo para que esto salga bien. Bueno, muchísimas gracias y espero que tengamos unas buenas jornadas. Bueno, buenos días a todas y todos. Eh... Primero, eh, sumarme a los, al agradecimiento eh, que comentaba Esther, primero a ustedes por eh, estar aquí, por haberse movilizado, por participar de esta iniciativa, de este evento, de esta convocatoria, a la gente que ha venido de afuera, digamos, pero a todos en general. Y, por supuesto, a las instituciones que han, se han involucrado para que esto se pueda llevar adelante. A la gente que ha estado en la organización duramente, a mí me consta de dos conocidas del CICTERRA, Gilda y Claudia, que han estado ahí machacando para que finalmente esto se, se lleve adelante, contra viento y, y poca plata. Este, pero bueno, aquí está. Eh, también, por supuesto, a este espacio, eh, haber cedido esto, este espacio para llevar adelante. Desde el CONICET, eh, yo estoy representando aquí el, el CONICET Córdoba, digamos, el CCT. creo que esto es todo un desafío, es un momento interesante para eh, repensar, bueno, cómo, cómo seguir haciendo ciencia o cómo hacer ciencia, cómo eh, difundirla, divulgarla, compartirla, evaluarla. ¿eh? Todos estos desafíos nuevos que eh, de alguna forma... Eh, tiene que ver con esto de eh, ciencia abierta y eh, ciencia ciudadana, de cómo construir saberes de otra forma, digamos, y de poder compartirlos, ponerlo a disposición eh, de todos los interesados. ¿no? Entonces, las expectativas desde CONICET de este evento eh, son, son altas, yo creo, porque eh, tenemos que producir cambios en este sentido, necesitamos eh, empezar a transitar eh, otras formas de, de cómo eh, evaluar en el contexto de ciencia abierta la actividad científica y por eso creo que el aporte de todos los que están hoy aquí presentes va a ser sin duda muy bienvenido, muy, capitalizado, muy bien capitalizado. Eh, creo que esto aquí no termina, sino que aquí empieza... Una, una serie de actividades orientadas en este sentido, es decir, creo que este es el puntapié inicial al cual hay que seguir fomentando y motivando la participación para bueno, ir eh, con el tiempo logrando resultados de esto. ¿no? Eh, no quiero monopolizar el discurso, así que reitero el agradecimiento de todos los que están participando y espero que eh, sea dos días muy intensos y productivos. Buenos días, es un gusto para mí la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología estar acá en esta actividad, en este ámbito, con gente interesada en, en esta temática, que ha tenido iniciativas importantes ya desde hace tiempo, lo conozco todas y destaco el trabajo de la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba y su relación con la Secretaría de Ciencia y Técnica, que está a la vanguardia de lo que se está haciendo en el país. Dos o tres comentarios breves. Uno, sobre la relevancia del, del tema. Eh, es, por supuesto es un tema que creció mucho recientemente, pero digamos que uno puede encontrar antecedentes importantes desde hace ya casi 30 años, eh, pero en los últimos años ha, ha experimentado un, es una, es una transición bastante eh, rápida y, y significativa a nivel global y también dentro del, del país, que está afectando los modos en que hacemos y que pensamos la actividad científica y sus relaciones con, con la sociedad es un tema como ustedes saben también que tiene múltiples dimensiones hoy vamos a ver hoy y mañana vamos a ver algunas de ellas relacionadas con el acceso a publicaciones con el acceso a datos con la ciencia ciudadana hay otras, varias de las cuales estamos abordando en, en, una, en una actividad sistemática que llevamos con, con, desde la secretaría eh, en talleres que se realizan varias veces por año, en conjunto con, otros, con varios grupos de investigación, algunos de ellos están acá y los van a escuchar eh, esta tarde. Una, es un, una, una actividad que se deriva de un marco normativo, una ley nacional de, de, de, de acceso a la información, una ley eh, nacional de, de repositorios institucionales, un programa de datos abiertos de, de la Secretaría de, de Gobierno, que marca, que definen algunos criterios generales, pero lo que me parece importante señalar es que más allá de estos criterios generales que enmarcan la política, hace falta mucha discusión para poner en común estos criterios con las prácticas efectivas de los organismos, de, de las personas que hacen que hacen investigación en un contexto de una transición rápida. Quiero decir, todos estamos, cualquiera que haya seguido más o menos el, el tema, puede ver que en los últimos 3-4 años hubo una serie de, de cambios, algunos los vamos a contar un poquito, un poquito después, que hay que tomar en cuenta y que nos plantean nuevos desafíos. Esto es lo que voy a ver un poquito más adelante, así que, para acá, agradecer nuevamente, y desear que esto salga todo lo bien que esperamos. Hola, buenos días. Eh, en nombre de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, eh, la primera cosa que quiero es agradecerles, eh, está, está muy buena la convocatoria, eh, a ustedes por estar aquí. La segunda, pero creo que es la primera de todas, es agradecerles a Claudia y a Gilda que mo movilizaron, motorizaron toda esta actividad conjuntamente con Alejandro Nari de la Oficina de Conocimiento Abierto y con el Equipo de Comunicación de la CECIP, eh, también con Guillermina que nos ha ayudado un montón desde Buenos Aires y con nuestros invitados que han venido gentilmente a contarnos sus experiencias y sus saberes respecto de conocimiento abierto, la ciencia ciudadana, etc. Como mencionaba Lucas recién, eh, desde la Universidad Nacional de Córdoba en colaboración entre la Oficina de Conocimiento Abierto y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hemos empezado a transitar del marco normativo, este es el primer año en el cual vamos a empezar a poner en el registro de la Universidad Nacional de Córdoba la producción de algunos años de los docentes e investigadores de la universidad, ese es un primer pasito, hacia justamente cumplimentar con la ley, ese primer pasito es eso, nada más, y lo único que hace es ponerte más preguntas en el camino respecto de cómo podemos dejar abiertos los otros datos, cómo podemos evaluar ahora a la luz de este nuevo paradigma, de otras cosas que vamos aprendiendo en el camino de justamente poner en acceso abierto la producción eh, científico-tecnológica, al menos de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, nuevamente les quiero agradecer por estar acá, y entiendo como todos que van a ser dos jornadas Muchas gracias. Hola, buen día. Eh, en representación del INTA de Córdoba, eh, bueno, agradezco esta invitación y también la, la organización. Eh, celebramos esta, esta jornada, esta movida para poder visibilizar eh, y promover el uso del de, de desarrollo de herramientas y prácticas de ciencia abierta y ciudadana. El INTA es, uno, es un generador de, de información y de conocimientos científicos y también eh, genera conocimientos tanto a nivel eh, masivo para el sector agropecuario como también para... Eh, la, la, huerta, la huerta urbana, ¿no? entonces hay conocimientos eh, en dos extremos de, de los saberes. Eh, el INTA adhiere a la ley, adhir, adhirió a la ley eh, y generó el, el INTA digital a través de su repositorio digital, eh, también eh, en consonancia con disponibilizar la, la información para, para la comunidad científica y para la comunidad y, para la, para la, la, comunidad y la sociedad toda. ¿no? Así que celebramos esta, esta movida eh, y bueno, eh, auguramos una, una muy buena jornada, estamos eh, a disposición nuestros investigadores que, que están participando también aquí para, para eh, estar en consonancia con esta, con esta nueva tecnología. Así que gracias.